Hola a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Antes de nada, ¡Feliz Navidad! Estamos en Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año feliz felicidad! ¡Wow! A ver, necesito eh... No sé si aquí está el marrón Vale, está ahí Este es el marrón Entonces me lo llevo Porque tengo que hacer el tronco Así que Voy a poner el marrón Ahí No, ahí no Ahí no Ahí Bueno, se sobresale Pero se entiende de que ahí va, ¿no? Vale, ok, entonces Necesito eh, ¿Dónde están las herramientas? Aquí está, vale, necesito El pincel Este, la brocha gorda este Y el pequeñajo ¿Vale? Entonces, necesito untar este Pincel De Por favor Ahí eh, Luego, tenemos El pincel este que va a ser Verde Porque es de lo que es el árbol Luego tenemos Este que lo voy a untar De este color y yo creo que con esto podemos tirar. Luego faltaría hacer la estrella, pero bueno. Vamos a probar, ¿vale? Entonces, tenemos aquí esto. Eh... Espérate, voy a hacer una cosa. de que se me olvide. Subir el volumen del micro. Vale, porque se escucha flujo. Entonces, eh, el tronco... Hacia arriba. Podría haberlo hecho con el... Rodillo. Sí, lo podría haber hecho con el rodillo, la verdad. Las cosas como son. Pero bueno, es igual, no pasa nada. Se entiende, ¿no? Se entiende que aquí va el... el tronco. Voy a hacerlo un poco más... Gordito. Ahí. Qué perfección, por favor. somos profesionales. Así... Así Así No sé cómo va a quedar Pero Intuimos que va a quedar bien, ¿vale? Pensemos que quedará bien Por favor Ahí está Vale Más o menos Más o menos No está simétrico, pero me da igual me da igual Ahí está ¿Qué te parece? El arbolito Ahora eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Habría que pintarlo Vale, pero como somos así de chulos No lo vamos a pintar ¿Por qué? Porque me da la gana Entonces vamos a hacer Con el verde clarito Se podría hacer algo ¿El qué? No lo sé, pero Voy a inventarme algo, ¿vale? Voy a inventarme. Hacer como si fueran las hojas. En plan. Así. El 4, ¿vale? Es el verde. Esto es el marrón. Entonces me falta hacer el. ¿Cómo el, se llama? Lo voy a salir ahora. La estrella. Espérate, no tengo más pinceles por aquí, ¿no? No tengo pincel. Tengo una brocha gorda. Eh, pero no tengo. ¡Ay! Es que no sé cómo hacerlo para.. Me sirve. Entonces, necesito el pincel fino. Vale, a ver si me sale. Así. Así. Así. Así. Ahí. Bueno, bueno, qué perfección, por favor. Qué bonito. Qué bonito. Vale, el pincel. Es que no me gusta porque malgasto muy poco. Ah, gasto muy poco de pintura en el pincel. Déjame en los comentarios la nota que le pones tú al, al arbolito. Del 1 al 10. ¿Qué nota le pondrías? Uf, estoy intentando que quede lo más bonito posible, lo más perfecto, pero... Ya sabéis que no es lo mismo dibujar en el ordenador o en un juego como este que en el... En ama, a mano, ¿sabes? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Lo podría haber dibujado mejor? Sí, la verdad es que sí, no te voy a engañar en eso. Lo podría haber dibujado mejor, pero... Al menos está dibujado, ¿vale? Espero que al cliente o al quien le llegue el arbolito Esperemos que le guste, ¿vale? Los pedidos los haremos, ¿vale? Pero otro día, ¿vale? Hoy tocaba hacer el arbolito de... De Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Woo! Eh, rojo, ¿vale? Vamos a poner las filas las cuerdas de color rojo O eso Vale, voy a hacerlo Al revés Voy a hacerlo al revés, en plan Vale, vale, vale, ya está, ya está, ya está. Lo he pillado, lo he pillado Vale, en amarillo pongo La cuerda Y en rojo La bola De navidad Ahí está Vamos a firmarlo, ¿eh? El cuadro Vale, esta bola quizás me ha quedado muy chica Muy pequeñina Así que vamos a ampliarla un pelín más Ahí está Por favor, un poquito Ahí está Perfecto Entonces mmm, Ahora tocaría hacerlas de color eh, verde No, verde no eh, ¿Qué otro color navideño? Eh, ¿Cómo las puedo poner? Pa, pa, pa, pa, pa. El verde Hombre, el verde este está bien, ¿eh? El verde clarito eh, ¡Ay, el azul este es bonito! Vale, vale, creo que en azul este Puede quedar bien, ¿eh? Vamos a ponerlas A ver, sería Aquí No, no, mejor no No, no lo vayamos a estropear <risa> Mejor no Vamos a enviar la pintura Vender en el mercado Enviar Enviar eh, Lo tengo que subir Lo cierto, pero Y a quien le guste, que lo pague A quien le guste, que pague eso Bueno, esto está suficiente Vale, bueno, mejor cojo otro ¿Por qué? Porque con esto, con el color negro Es lo que voy a dibujar El, el, el ¿cómo se llama? El gorrito, ¿vale? vale entonces más o menos Va a ser así Así Esto no sé cómo va a quedar Si va a quedar bien, va a quedar mal Pero Mientras quede Todo perfecto Ahí Ahí Bueno ni, no está mal Nos podría servir ¿Verdad que sí? Nos podría servir Luego tenemos el pincel rojo Que con esto Sí que necesitamos Rellenarlo, ¿vale? Con esto sí que Necesitaba yo que estuviera Lleno el pincel Porque es algo que Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Ahí Vale. Ahí Lo mismo que lo del árbol, ¿vale? Déjame en los comentarios del 1 al 10 La nota que le pondrías A este gorrito Hombre, sinceramente me gusta más el árbol ¿Vale? Que, que el gorro ¿eh? Porque el gorro me ha quedado un poco <risa> A ver <risa> Me ha quedado un poco raro Las cosas como son no vamos a, a... engañarnos. Vale. Aquí. Y además aquí me he salido. O sea que... Esto tendría que estar... Así pintado. Bueno, más o menos. Más o, más o menos, ¿vale? No es por nada, pero me gusta más el árbol. No sé vosotros. Dejádmelo en los comentarios. ¿Qué preferís? ¿El, el gorrito... O el árbol, yo el árbol Porque el gorro me queda un poco ¿Entiendes? Un poco Pero está bien Pero está bien Me sirve A quien le guste el arte de verdad Creo que el gorro le va a gustar Ahí está Ahí está, perfecto el mejor gorro del mundo. Enviar pintura. Vender en el mercado. Enviar. Por cierto, arriba a la derecha. Arriba a la izquierda, perdón. Uy, espérate. Mejor, mejor bajo el precio. Porque la gente no va a pagar 100 ¿sabes? Por esto. <risa> Por esto no. Eh, pero si cuenta, seguramente hay algún. algún loco del arte que seguramente lo. Lo, lo compre. Eh, ¿Qué me decís yo? Ah, arriba a la izquierda, ¿ves que pone 1140? Ese es el precio. Bueno, ese es el dinero que tenemos ahora mismo en, en, la, en la caja. Vale, tenemos seis pedidos, ¿vale? Seis cositas. Imagino que dos de ellos son los, las pinturas de que han llegado ya. Así que... Los pedidos los vamos a hacer en el siguiente capítulo. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like, comentarios, déjame en la nota a ver qué te ha parecido, qué te gusta más, el gorro o el árbol, A mí me gusta más el árbol, no sé, tu opinión, déjame aquí abajo en los comentarios, Tienen mis redes sociales, la página web aquí en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias, si te gusta mi contenido, suscríbete para más y nos vemos en la próxima. Chao adiós, bye, bye bye, ya tengo que cortar porque si no, ahí está el gatito que dice adiós también, adiós gatito